El último guardián en uno de los elegidos en el mi sueño volaba volaba a través de la oscuridad Me desperté en una misteriosa cueva. Me di cuenta que de que no estaba solo. A mi lado había una bestia. Come hombres. Trico. No sabía cómo, cuándo o por qué había ocurrido. Pero tenía la piel cubierta de marcas extrañas. Sentí que aún estaba durmiendo, creyendo que pronto me despertaría. Hola, muy buenas chicos y bienvenidos a este Last Guardian, a este nuevo, esta nueva serie que vas a jugar aquí en Mass Gaming y bueno, en vivo, va a ser en vivo porque. Hemos querido cambiarlo por cosillas Que ya sabéis lo que pasa Y bueno, pues... Pero vamos, seguramente mañana haré un directo Y vamos, eso sí creeré, Crearé otra... Os lo meteré también en esta serie Y se quedará el directo Y bueno, pues vamos a empezar Tenemos aquí a Trico, como veis Es una bestia ancestral, ¿vale? Que como veis, pues bueno Tiene unas flechas Tiene una marca de una flecha Otra en el otro lado Tiene... Estamos viendo, tiene como una máscara rota, eso nos quiere decir que se ha enfrentado con sus eh, con ah, con sus eh, bestias, y bueno, pues, la bestia no estaba nada contenta. Parecía sufrir mucho por culpa de una de las lanzas que tenía clavadas. Y bueno, pues como digo, Trico viene de. De.. A ver, Trico es una bestia ancestral. Viene de haber sufrido, ¿vale? Tiene una cadena. Está destrozado, como veis, por dos flechas. Tiene el cuello ensangrentado y una correa de cadenas. Entonces, Trico es una bestia ancestral que en un poblado la, la temen. La temen de hecho pues ahí está ahí tiene, ahí tienen ahí tiene las flechas porque ha estado, porque supuestamente estas son bestias come hombres que como veis pues bueno es Trico es una bestia come hombres lo que pasa es que en su digamos en su círculo porque Trico ti tiene un círculo ti decidió ayudarle a, a intentar quitarle las lanzas que le dían entonces, está intentando ahora levantarse, como lo dicho, pero está destrozado. Entonces, como digo, viene, ¿vale? Entonces viene su linaje, ¿vale? De bestias ancestrales, pues... Como veis que tiene la... La... Esto, la... La armadura medio rota se ha caído de arriba Nos quiere decir que se ha caído de arriba y que ha tenido una pelea con bueno, pues con su círculo de bestias porque sus bestias la han digamos la han pues, rechazado por lo que sea porque no es como ellas entonces Trico <coughs> no es una bestia ancestral cualquiera que lo es, es una bestia especial entonces este juego de va este juego va de crear un vínculo, un vínculo de amistad con una persona que está destrozada, está rota y ha sufrido. Entonces, ¿cómo creamos ese vínculo? Ese vínculo lo vamos a crear con unos barriles de líquido que vamos a tener durante el juego en muchas fases, en muchos templos, porque este juego va de ir pasando templos y básicamente lo que tenemos que hacer es darle esos barriles porque Patrico es como una proteína que le ayuda a estar bien y nos, ha, nos va a ayudar mucho avanzando entonces son, para que lo veáis, este tipo de barriles que veis aquí voy a abrir voy a tirar de la palanca para coger el primero son cuatro, aquí hay cuatro, vale vamos a coger el primero chicos, eso es y se lo vamos poniendo al lado de la boca. No le podemos tocar. muy veis ahora le han cambiado los ojos. Pero si le habéis visto los ojos antes malvas. Es que irradia de rabia. Ahí lo veis. Ojos malvas. Porque tiene mucha rabia dentro. Está destrozado. Entonces vamos desde aquí a dejarle el barril caer. Y que él lo coja. Esta es la mejor manera de intentar los primeros acercamientos a Trico para ganarnos su lealtad, por decirlo así. Vale, vamos a ver si prueba bocao. Me voy a alejar un poquito. Ahí. Vale, le molesta mucho la flecha. Vale, vamos a quitarle la lanza. Ahí está nos va a dar la circulación vale, nos noquea y cambia totalmente el día porque ahora se nos ha hecho de noche hemos tenido hemos estado como en coma por esa patada de trico entonces pues cambia totalmente el escenario claro Voy a lanzarle el barril. Ahí está probándole el primero. Eso es. Vamos a tirarle otro. <coughs> Son cuatro, ¿vale? Y aquí hay otro. Hacemos lo mismo. Como veis, ya le cambié los ojos a turquesas. Aunque los di un poco mal, más. Eso es que le estamos poco a poco ganando la lealtad. Lo dejamos. ¿Quieres más? Y dejamos que el barril corra. Que corra solo. Y ahora Trico lo cogerá. La bestia no parecía querer comer conmigo tan cerca. Nos tenemos que alejar. Eso es. Perfecto. Ahí están los ojos más turquesas. Eso es bueno. Y nos falta este de aquí. Este ladito nos subimos ahí ahora los controles han cambiado mucho porque son r2 y triángulo para dar un salto para dar el salto y agacharnos no tenemos que hacer nada se agacha él vale perfecto cogemos ese barril y hacemos el mismo proceso <coughs> Se lo dejamos. Aquí. Eso es. Que corra el barril y nosotros nos quedamos aquí. Perfecto. No sé si me falta algún barril. Creo que no. Vale, pues una vez quitados los barriles... Ya se está poniendo de pie, se está intentando poner de pie, pero no puede, le falta una flecha, la flecha del hombro. Mis ofrendas parecieron saciar el apetito de la bestia. Pero aún sufría dolor y no podía ponerse de pie. ¿Estás herido? Después, la lanza que colgaba del hombro, del hombro no le dejaba levantarse. Vale, se la quitamos, eh. Vamos, trico. Ya, ya. nos da otra leche, nos noquea. Y volvemos, pues bueno, hace como un letargo. Y ahora ya. Le quitamos las cadenas y empezamos a ver cómo la lealtad va cobrando forma, Para mí es uno de los mejores juegos poniendo arriba, porque yo he, inútil, he jugado Alico Sado de Colossus, este es el segundo mejor. Ahí ya como veis Trico se nos empieza a dar los primeros acercamientos y nos empieza a olisear. Está diciendo que sí, con la cabeza. Eso es muy bueno. Y ya podemos dar la orden con el R1 y llamar a Trico. Pero antes debemos sacarle de este infierno que se llama cadena. Vale. Tranquilo, Trico. Te voy a ayudar solo. Eso, tranquilo. Vale, vamos. Ya estás lejos. Está? ¿Mejor? Uf, uh. he subido yo mucho. Vale, tenemos que ir por aquí. Ahí le sale la armadura, el resto de esa armadura y debemos ir para allá. con el lomo se da la vuelta y podemos dar las primeras indicaciones las primeras indicaciones que sería increíble Eso es. Vamos para allá. Vale. Ahí, ves que va, ahí veis que va avanzando con nosotros. Sin problema. Un poquito más trico. Vamos, vamos. Eso es. Eso es, eso es, eso es, eso es. Por aquí, por aquí. Venga, para arriba. Vamos, para arriba. Vamos, Tico, sube. Sube. Está saltando para algo. está vale nos está ayudando vale cogemos el primer barril le tiramos vale, está cogemos otro barrilcillo ahí aquí y se lo damos ya de la boca ahí puedo comer yo me tiro y vamos por aquí por este pasadizo y vamos a ir a por un arma legendaria que tiene pues este niño que va a ser la guía de todo el juego que nos va a ayudar es como una esto es como una pequeña galería y es y vamos a llegar como una antesala de lo que va a ser luego el juego. Ya lo veréis. No os voy a destripar nada. Pero esto es una antesala de lo que sería un poco luego el juego. Vale. Este es un escudo. El escudo quizás es el arma más importante que tiene este niño. Para, que, para, bueno, para poder y ahora trico ya que emite una luz no es como la espada que había usado o de colossus que emitía luz no ahora es el arco el especialista entonces el arco nos va a ayudar a derivar puertas porque trico tiene un poder en la cola es súper poderosa bueno, Cogemos el escudo y lo que nos va a hacer es ese sea de luz y como trico tiene una cola poderosa con un poder misterioso, pues nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho con las puertas, y sobre, bueno con algunas zonas de tablones. Seguimos, ¿vale? Nos metemos por abajo. Y llegamos donde está Trico. Ahora Trico se va a pegar un susto porque... Eh, bueno, desde ahora ya, cuando Trico vea este escudo, va a ser nuestro guardián. Va a ser nuestro guardián y no se va a alejar. Ya, entonces va a ser... Eh, una forma digamos no de poder ganarle la confianza pero de sí guiarnos con esa confianza que él nos da entonces nos va a ayudar mucho con el juego nos va a ayudar mucho con muchas cosas ya lo veréis Perfecto, ahora lo que necesitamos Vale Le voy a llamar Vale, vamos por aquí Yo no he... Hay, más bar... Hay un barril Pero tendría que subir ¿eh? y se da la vuelta y vamos a ir al otro lado con Trico. y ahora vamos a irnos a esa puerta que veis ahí como esa zona como llena de maderas y eso va a ser lo que trico es decir, lo, lo que el poder de trico derribe para que podamos seguir avanzando. Vale, ahí está, lo vais a ver ahora. Uh, me he movido. Vale. A ver. Me he caído. Atune camiak un toricono, avis, in ishizdaq italatu, atadua, y vedo muy un toricono, y bueno. está, está, está. Nosotros por aquí Vale, subimos a Onobumaka, o no, De las bestias devorado, de Marno, a pesar de sus alteradores de relatos, no quise, no sentí ningún miedo. Esto nos está diciendo que Trico es diferente, porque si no sentiríamos miedo. Y aquí está pues la particularidad de Trico. Vale, viene Trico con nosotros. Y bueno, pues chicos, ya hemos llegado a este cenote Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado. Y bueno, pues...